Hola bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo canal, soy Rubin10 y el día de hoy les traigo algo distinto, algo diferente que bueno ya lo vieron en el título, eh, una cacería de juguetes así que ahora voy a viajar a la ciudad donde puedo encontrar todo eso ya que yo no vivo en una ciudad principal y les voy a ir mostrando y compartiendo nunca me he animado a hacer algo así, pero esta vez vamos a intentarlo también quiero decir que este es como el ángulo que más voy a manejar porque es como el más disimulado, si no estaría ahí, es muy exagerado y que si se escucha ruido de viento o de cosas así es porque estoy grabando con el, este micrófono. Entonces es muy irregular, aparte es la primera vez que intento hacer algo así. Yo al momento de salir de mi casa tengo que dirigirme al paradero. Luego al paradero tengo que esperar un bus, por así decirlo, que me lleva al tren. Y ahora estoy aquí en el tren, que bueno aquí se le dice metro, esperando para partir. Y se puede ver un poco, yo me siento en el piso habitualmente para no no ceder asiento bastante curioso me acabo de bajar y camino un poco, luego pasar a buscar a alguien y me vino por un camino donde supuestamente no había nadie de gente pero estaba repleto de gente y también a pesar de que utilice mucho este plano que es más como de, de no, más que solo de mi cara porque si sí es más disimulado Olvidé mencionar algo y es que no solamente voy de cacería a ver qué nos encontramos y tampoco voy solamente a ver juegos de Sonic, sino que por fin voy a ver Batman, de Batman, la de Robert Pattinson. No la vi antes porque bueno, me entré a la universidad que me queda igual lejos y el tema del tiempo y las pruebas, obviamente no hay tiempo como para viajar. Bueno, mi universidad queda en esta ciudad, pero no hay tanto tiempo libre como uno quisiera tener para venir al cine entonces, hoy día, bueno ya les cuento por ejemplo, hubiese sido un puntazo que justo hoy día, como en España por ejemplo o en otros países, se estrenara Sonic 2 porque la idea era ver Sonic 2 pero acá en Chile, Sonic 2 se estrena hasta el viernes, o sea, hasta el 7 hasta el 7, no el primero entonces no no hay forma de verlo hasta ese día. Y lastimosamente no va a poder hacer calzar esta cacería de Sonic con la ida al cine. Si es que subo este video antes de que salga Sonic, dígame si le gustaría que grabara un video sobre yendo a ver Sonic. Bueno, ahora aquí ella se compró una latita de Pokémon. Vienen cartas ahí, más para acá. Y, y lo va a abrir ahora. Ya tenemos un Entonces lo va a abrir. Se supone que en esto vienen tres... Tres sobres Así que... y una moneda ¿Sí, sí, sí. Yo Ni siquiera me voy Aquí, con gatito Estaba viendo y se supone que en el de agua sale sobre. En este Grookey y en el eléctrico sale Pikachu ¿y sí. Ya, ¿Cuál lo abro yo? No. Ya, yo voy a abrir el de... Loco. Este, este lo abro yo Oye, se spoilea sola, Dios mío. ¿Qué en la boca? ¿Te ha perdido el nombre? Pu? No, pues no. Sé. ¿Y después? No, ni que dilo tú. Bueno, Bueno, piggyback, llena. Sí, creo. Sí, creo Hoy está bonita, está bonita. ¿eh? Está bonita. Oh, ni de siquiera de... me dejaste mostrarla. Está bonita, mira. Hoy está súper bonita. Me gusta la de okay. El Quacksire. Sí. te spoilaste con esto. Para los que no sepan, cuando es el sobre en inglés, si te sale esto así, con este diseño, no te sale nada yo holo sí, no ni sale. nada. Yo no sé. Eso. Ábrelo mirando para atrás y mirando aquí y saca la de atrás sin ver. O yo no voy a ver tampoco. Bueno, ustedes tampoco van a ver. Vean la gatita Ya, ahora el truquito. Dale. Energía tipo lucha. O no, sea, no ¿Está bonita? ¿Cacuna? ¿Sí? <ríe> Karen. Karen. Bueno, Farfrey de Galar. Casform de forma lluvia. Verde ¿Sabl? está. Sable. Lediva. va. Agata ahí. Y... Bueno, es holo, así que el código sí es bueno, pues. mira. Te puesto que es bueno porque es holo. ¿Viste? Este es el código que sí trae cosas buenas. Uno pase eh, una lata si gigante. Si volví, si volví, no nada, bueno. Saca la lata sin... Sin spoilear, Ah, ya, no importa. Bueno, gente. No, no salió nada... La no no la sí, si la lata es bonita, es muy linda. Me dice la híbriga. Sin ya. Russell. Lo mejor no, todo esto no, es, no. es que esto crea ganar sí. que este, esto va a extender mucho el vlog uh -huh. <ríe> Yo dije voy a hacer un vlog de dos minutos, what the fuck ¡oy oh, qué bonita! Está Wishigashi! Estamos viendo Bueno, sí, ver, ahora, ahora vamos a teletransportarnos. Miren, aquí viene la primera tienda y podemos ver un Pikachu. Está muy lindo. Y como más de la línea así de de Pokémon y el Charizard este, que son como la línea Select que son como los más caros, sí porque tienen muchos puntos de articulación Encontré aquí de Batman, pero... Solamente tiene uno y es sin máscara Curioso Ahora vamos a al Jumbo Ahora vamos a ver si encontramos productos de Sonic en el supermercado Disculpenme si es un poco disimulado, pero aquí es más difícil y complicado grabar. En primer lugar voy a ver un poco de ropa, a ver si hay algo interesante. Ven aquí unos jeans. Polverones. A ver si están globados, mejor. Vamos. por aquí ya que si sí llegamos a lo aquí sí lo, a ya llegamos a parte de juguetes eh, a ver si es lo bueno la verdad es que este lugar es como mi lugar preferido para juguetes y todo eso miren miren sonic Literalmente Playset Sonic. Oh llegamos. Llegamos muy.. muy apresurado. Miren, un Lego aquí de. Mandalorian. Está buenísimo. El dragón. Uh, ay, miren, un set de logo de.. Del nuevo. De Missing Friends. Um, Vale No han sacado lo de Sonic, por lo visto No, no lo han sacado Solo tenemos esto Un Tiles chiquito Y aquí un Tiles grande Uy, que se me cae Tiles Pero lo de la película Estaba en estas cajas seguramente Así que aún no lo sacan Qué mal me puse Super Saiyan 4 Ah, y bueno lo clásico. Que lo subieron de precio más aún. Ahora vale mil pesos más caro. Bueno. Ya es una ridículas voy Logré que hacer que abrieran una caja. Tenemos a Knuckles. A Tails y a Eggman. Lo Logré que. sacaron un Sonic, así que ya tenemos a Sonic la figura de la película. De Jax, así que ahora vamos a pagarlo. Vale, ya lo pagué La verdad es que las figuras de Sonic están súper caras, 15.990. Pero vale la pena. Aparte, por el favor, que nos hizo la señora. Tremendo. Muchas gracias, señora Silvia. No la olvidaré. Literalmente, abrió la caja para mostrarme para mostrarme las figuras nuevas. Porque le dije, mire, están las del película Y me dijo, sí, pero tienen que poner un stand, en un par de horas. Y como yo no tengo más tiempo, lo hizo. Perfecto. Así que bueno, no lo voy a abrir. Pero yo creo que esta aventura queda concluida. Gracias por ver este video y nos vemos en un próximo. Adiós.